Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan, ring, ring, ring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 Pequeño dijo, muy buenas noches. Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van. Girando van. La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 Pacientemente, pacientemente, pacientemente, espero pacientemente hasta que María apareció. Humpty Dumpty.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 Soy el otro no.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 Caldera, Poli puso en la caldera a tomar el té pequeño no llores papá te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 Hicori dicori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 dedo baby dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy como estás tú. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ella perdió un zapato. Él perde el arco del violín y no sabe qué hacer ¿Qué quiere que ¿Ella qué va a hacer? Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará ¿Qué quiere qué?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 Y el pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó?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 The de tin marín de Dopingüe. de tin marín de dopingue, sujeta a un tigre por el pie. Si grita entonces déjalo ir. The de tin marín de dopingue, de tin marín de dopingue, sujeta a un tigre por el pie. Si grita entonces déjalo ir. The de tin marín de Dopingüe. Teen de Tin Marín de Dopingüe, sujeta a un tigre por el pie. Si grita, entonces déjalo ir. Teen de Tin Marín de Dopingüe. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Pies. Cabeza, hombro, rodillas y pies Y ojos y orejas y roca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies Y orejas y boca y nares, cabeza, hombro, rodillas y pies, cabeza, hombro, rodillas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 Marte se conoce por de hielo cubierto estar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno